Hola, soy Vicente Tomás de Yarnau y tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué dosis de Prevan Plus se utiliza normalmente en los tratamientos de cítricos? En mezclas con otros insecticidas o caricidas convencionales, la dosis general de Prevan Plus es de 1,5 litros por mil de caldo, pudiendo llegar a los 2 litros si el caudal empleado es inferior a 2.000 litros hectárea. Tú decides ascensa, porque eres imparable.